Como aquí en Los Osobrosos, siempre estamos activos con lo que es el género urbano y gente que hace buena música para el disfrute de ustedes, porque a veces hay gente que dice, a mí no me gusta eso, pero lo bailan. Entonces, si no te gusta, no tienes que bailarlo. Que bailarlo. Y a mí ¿no? me gusta este tema de estos muchachos, Chango, Matías, Agua. Está metido. Pongalo, eh? pongalo, Señores, pongalo. bienvenidos aquí a los muchachos los grandotes. Un aplauso. Están activos. ¿Eh? Muchachos, bienvenidos a su programa Los Sosobrosos. Esto es lo más duro que ha tirado la provincia de Duarte y el país. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes. En primer, usted, primer lugar, a de algo, son muy grandes. La son grandes. Son, eh, sí. son hermanos, son gran. ¿verdad? Sí, sí. No salió uno pelotero. los peloteros. Tienen más hermano. No salió ni uno para firmado. No, no, no. Ellos están firmados ahora con todos esos cuartos que ellos van a buscar. Con, con, con el tema. No, están Muchachos, el ¿de mercado, dónde ahora? son ustedes? Para que la gente esté claro. Nosotros somos de la capital, de Santo Domingo. <ríe> eh, ¿Qué parte? San Carlos, San Carlos. Ah, San Carlos. San Carlos. De de San el, mismo Carlos. Distrito, el mismo distrito. De el distrito, ahí, distrito ahí, mismo. ahí. de La gente de Joa y de Nito y sí. esa gente. Yo lo he visto. Eh, a ustedes he escuchado sus canciones en YouTube. Porque se está metiendo ya. Eh, la forma de usted hacer el demo, como con otros colores, como... Con, con un palabreo diferente, ¿de con quién surgió la, la idea de ese tema? Bueno, si tú supieras que la idea surgió de tres ideas. <risa> ¿Tres ideas? <risa> <Bueno, risa> o sea, ¿no? Explícate eso. Te te eso. Te nosotros te nosotros te fuimos <risa> al estudio a grabar una idea. Había un artista <risa> grabando esa misma idea que nosotros. No grabamos esa idea, íbamos a grabar otra idea, no, co, no fluimos con esa idea, y, y, salió, y salió ese. Y salió ah, ese. O sea, okay. ¿Ustedes esperaban eh, el auge que ha tenido esta canción? Oh, pero te, y poco es para lo que falta, para lo bien. que es, amén, amén, así es, mucha Con fe. Yo delante esa canción va a romper eso okay. es, es como como la como las cosas que empiezan, como, como el fueguito que empieza así de que. Como la chispa, la chispa. Y tú sabes no, lo sí, que se cocina se bien. Y Ahí lo que se cocina bien dura mucho sí, sí, porque sí. ese sí. tema se está metiendo y la, la gente viejo. lo está buscando y esto. Nadie te o sea, dijo que hay. Que sea, hay blones. Blones. Sí, tiblones. <ríe> este y un tema se le metió una verga de piña que piña algo así como colores. Braulio Fogón un y, muy el duro, y el Blone, un glone. feature ahí tienen ustedes con esos muchachos. El, con el que el Blone rompió estoy recho re de verdad. Estoy recho, re pero sí, uno también yo, que hoy por... empezó fue como uno que, como fruto, una vaina así. De... No que sé que no, estaba bueno el proyecto. No, pero esos colores, ahí lo vemos en la zona colonial, esa idea. Ustedes tienen otra vuelta, como otro sabor. Los muchachos parecen cubanos. Como... En verdad, sí. yo claro. claro. Tienen un flow de no, no, Es Mera. Gente de zona. Por Internacional, internacional. Se a meter lo, lo, lo recibimos, lo recibimos sí, en el nombre de sí, sí. Jesús. un Yel Balvin por ahí. Mira, tuve ese video muy bonito, muy colorido. Una vaina bien. Esa idea fue del manager de nosotros que nos acompaña aquí. Elías Bubloy, y el, y el director del video, Papi Phil. En conjunto. Sí, en conjunto. Y, ¿Cómo se llama el hombre que está aquí? Elías Bubloy. Elías Bubloy, Ahí está. Tío. Music, que trabaja de, de un eh, equipo, de sí, de un equipo estamos, trabajando, sí, sí, estamos trabajando con Kamali Music Group, eh, Henry Feli, el Blu, y el día yo manager. Ya ustedes saben. Vemos también los grandotes tienen otro tema eh, que se llama Policía Motor. Policía Motor. sale el lírico, el foto? Sí. También, también, leo, ¿también? Leo, leo produciendo, leo RD produciendo fue que lo produjo, donde sale el lírico en la casa, el Ahí foto, el TV Araca Kiko, y ya tú sabes. Rompiendo con no, no, tema gracias a Dios. Taquico, yo... sí, tío, no, tío, y si es con Leo, un Demboco, también, un Saoco, de tenemos uno sí, con un Chico. Sí, pero no chévere, me dejes el también, Chango, chévere. que fue Imperio. <risa> que lo puso. Imperio, está matando Imperio. Claro, ¿En serio? No, es eh. lo que yo tengo. esa gente no incluye en equipo, que se apoyan uno Manejo, con otro. manejo, manejo. Hay un manejo. No andan a lo loco los muchachos. Eso es lo que la gente tuya no quiere entender. No se deja manejar, que loco. Si no, no, muchachos. Ustedes son grandes y se dejan manejar de ellos. Hagamos el manejo por Google Play. Ah, te que, wey, sí. No, los muchachos de aquí ya no, no entienden muchas cosas. tú crees que porque sea grande? A Google, eso claro, claro, dicen, dicen, Ustedes parecen, me acuerdo el equipo del LAP. No, y si se <ríe> hay muy <ríe> en la fiesta, ya ganamos, porque <ríe> imagínate. Ay, vos, ¿Y vos, no. quién le va a enfrentar a esa Ay, gente vos, tan vos, grande? ¿Qué lo motiva a ustedes a incursionar en lo que es la música urbana? Bueno, ¿qué nos motiva? Respiraciones, influencia, nuestra ¿Cómo que, que tú dices, la influencia, la influencia, Influenza. mira muchachos te voy a influencia, la influencia, este le gusta la sí, influencia, sí fueron eh, ah. y la influencia, cuando influencia, el influencia, la es, influencia, sí, la de ahí yo me frustré, me gustó DMX, entonces Vainita Templo y todo loco, tú sabes, eso está durísimo. Esa solo influencia y de ahí para allá, entonces. Y ahora se fusiona uno con el de también canto pero yo es para salir de unos compradores que tengo, tú pegué un tema, tú ves, ¡pam!, lo pegué, saldamos ya, ahora vamos a seguir la comunicación. tú sabes, que lo cuento, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Viene algún featuring por ahí con el artista ¿Sabes todo que está pegados ahora? Bueno, mi amor, ahora mismo después. Con esos que te mostramos ahí, nosotros el, el fitur que tenemos ahí, como dicen allí en el bloque, es uno con Bavarotti. Tenemos un tema con Bavarotti que se llama Chabela. Eh, venimos también con un feature internacional. Que no yo creo que con ustedes que hay que hacer los feature, no ustedes con nosotros. Sí, sí, ¿no están soy están bien, bien, metiendo, muchachos, no, no. gracias a Dios. Se fluye, se fluye, los tigres no copian porque sale pues, sale la pregunta que, es. que tú quieres hacerle a ellos. Tú puedes tener habla, no, no, habla puedes fluye. están es solteros <risa> casados los muchachos, yo que ya está? Esto la intimida a los camarones. Fluye, mami Ya la dijo, ya la dijo. Eh, ella, saber. ella fue adelante, ella ya. Saber si ella casi no habla. Eh, no, el ya que me el ah, porque es que yo tengo que casado. medirme un chingo Entonces que, es que No, uno pues, No tiene su jevita y su baile Claro, están por ahí las jevitas Ah, mi esposa, después de el ahora sí, no. Es esposa, claro, porque capaz, es una inversionista hembra por ahí. No, no espérate, tranquilo, y allá. <risa> espérate su diligencia. Y allá, y allá. No, no, y un hombre no comprometido, <risa> sí. los dos, los grandotes: Ceguayana, Mami chuli y las amigas ¿Este? de Camila. Este no puede respirar esto. Que están ahí, no, cuidado, no, no, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Y le da no, aquí no, en el aire. Ver, muchachos, ¿no? las redes sociales de ustedes. ¿Qué? Yo tengo un Instagram fantasma que me pueden tirar el día en mira, no, no, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, mira, no, ay, puede, ay, no ay. pueden seguir no, en todas no las plataformas mentira. digitales como los Grandotes RD. El Instagram de nosotros, los Grandotes RD. Y ya tú sabes, suscríbanse al canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones. Dí, dicen por ahí los lo, lo muchachos que... Que en la grabación del video, como que tiró la policía por ahí a ustedes. Eso no es normal. eso es normal. Ahí está el, el camión ahí, muchachos, como con 200 por ahí. Entonces, no, la, la gente, pero, la la gente, la gente lo conoce, que están tirando. Sí, eh, fluimos, nosotros metemos Siempre manos, apareció eh. uno de, de los de los barrios, sí. donde sí. le gustaba musical. Ahí están grabando unos muchachos, unos videos. Eso no ha pasado. Claro, como <ríe> quiera, seguimos siendo la cara de San Carlos. Yo vivo Angel demostrando que lo que que la cara de San Carlos, que ustedes saben que uno, viste, bacano Coyote in Paul, Angel Retro Buti. Eh, Ustedes Ay, saben no, que no, lo que no, es. Me, allá, ah, <risa> me metí como unos tigres para allá. Hay que bajar para allá para San Carlos. Entonces, oigan que lo <risa> que mi gente. No se le olviden suscribirse al canal de YouTube, ¿verdad? Los Grandotes RD. Nos vamos, siguen en Instagram. Vamos a regalar 200 dólares en Los todo Grandotes RD, One ¿verdad? Floor y oye que lo que es estamos pimpeados en todos los lados estamos ready en Spotify ay, hey, eh, Amazon hey, Apple ay, Music lo lo estamos metidos nosotros te aparecemos hasta en Indotela <risa> en todos los lados en todos los lados los grandotes <risa> están metidos grandote en todas las vueltas YouTube Music dame todo. un ching ahí eh, Chango Mati Agua oh, pero en vivo dale, dale, Chango Mati Agua yeah Chango Mati Agua yeah qué te pasa a ti yeah te dio un batrillo ay ay un aplauso a los muchachos que están activos, ya yo puedo ya buscar, buscar problemas. Ya con los que para allá. <risa> tengo mi gente en Sacarlo. Pues Ustedes, nosotros, eh, bendiciones, hermanos míos. Usted sabe amén, que estamos amén. activos aquí para patarimas de este lado, de estos flows. Usted sabe que somos suyos y los muchachos claro, aquí. Esa ativo. es la familia musical, papá, una página muy ativo. importante. Que lleva un día una tarima, Claro, están por aquí tranquilos, ¿no? que hoy país de evento. Hoy, sí, que hay pay de evento ¿eh? Fácilmente sí. lo colamos ahí. Ustedes si están por tienen, aquí, sí. Ustedes ah, tienen okay. el talento. Ahí está diablo. No, no, vamos Guarda a hablar, con, con, ellos, gente, vamos a hablar con el hombre ahorita para ver si ¿Eh? hacemos algo allí. Yo y yo no me quiero ir. ¿eh? <risa> así, que, así que vamos a cuadrar eso. <risa> no, vamos a cuadrar un meneo ahí a ver qué los queda ahorita. Ya está usted, todo, sabe, está, está estamos todo. Activos. Estamos activos. Y somos suyos.